Para demostrar el teorema de Pitágoras, primero vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Empezamos dibujando una línea recta y trazamos una perpendicular. Así tenemos ya el ángulo recto. Nos falta dibujar la hipotenusa donde queramos. Ya tenemos el triángulo rectángulo. Para demostrar el teorema de Pitágoras vamos a dibujar un cuadrado sobre cada lado del triángulo. Empezamos con el cateto de abajo. Ya tenemos un lado perpendicular al cateto. Dibujamos una paralela a ese lado por el otro extremo del cateto. Y ahora, con el compás, trasladamos la distancia del cateto sobre el lado que hemos trazado. Por último, trazamos el cuarto lado del cuadrado, dibujando una paralela al cateto. Ahora construimos el cuadrado sobre el cateto de la izquierda. Para eso aprovechamos la prolongación del cateto de abajo y trazamos una paralela por el extremo opuesto del cateto. Con el compás trasladamos la longitud del cateto al lado de abajo... Y trazando una paralela al cateto, completamos el cuadrado. Nos queda dibujar el cuadrado sobre la hipotenusa. Para eso, trazamos perpendiculares a la hipotenusa que pasan por los extremos. Con el compás trasladamos la longitud de la hipotenusa sobre uno de estos lados y trazando una perpendicular completamos el cuadrado. Y ahora interpretamos el teorema de Pitágoras, puesto que si la hipotenusa mide A, el área del cuadrado que hemos construido mide A al cuadrado. Si este cateto mide B, el cuadrado tiene de área B cuadrado. Y si este cateto mide C, el área del cuadrado es C al cuadrado. Y lo que dice el teorema de Pitágoras es que el área del cuadrado sobre la hipotenusa, a al cuadrado, es igual. a a la suma de las áreas de los otros dos cuadrados, es decir, B cuadrado más C cuadrado. Podemos colorear los cuadrados para verlo mejor. Tenemos que ver que la suma del área azul y el área verde es el área amarilla. Para eso vamos a dividir el cuadrado azul en cuatro trozos. Primero encontramos el centro, dibujando la intersección de sus diagonales. Ahora dividimos el cuadrado azul trazando una paralela a la hipotenusa que pase por el centro. Y volvemos a dividirlo trazando una perpendicular que pase también por el centro. Ahora recortamos el cuadrado verde y los cuatro trozos en los que hemos dividido el cuadrado azul. Para demostrar el teorema tenemos que colocar las cuatro piezas azules y la verde sobre el recuadro amarillo de forma que ocupen el mismo área. La forma de hacerlo es colocar los cuadriláteros azules sobre el cuadrado amarillo de forma que el vértice que estaba en el centro del cuadrado coincida con un vértice del cuadrado amarillo. De esta forma, el cuadrado que aparece en el centro es justo igual que el cuadrado verde, y así queda demostrado el teorema de Pitágoras, puesto que la suma de las áreas de los cuadrados pequeños es igual al área del cuadrado grande.